En esta ocasión nos encontramos en la defensa civil de este municipio de san francisco de Macorís, donde se encuentran los diferentes organismos que trabajan para preservar vidas y bienes en esta semana santa 2018 en esta ocasión conversaremos con el gobernador provincial juan antigua javier en torno a los operativos que se llevan a cabo durante este asueto de semana santa bueno en este momento estamos aquí en el recinto de la defensa civil como siempre son voluntarios que se anegan a servirle a su provincia. Estos son esfuerzos que ellos hacen que nosotros apreciamos sobremanera. Esta, eh, esta institución está eh, preparada a partir de estos momentos para salir a las calles y a los puestos de vigilancia darle servicio a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos aquí en la provincia de Duarte y también eh, preservarle la vida a los que van transitando por nuestra provincia. Ellos son los responsables de eso, nosotros estamos permanentemente dándole seguimiento también que la gobernación ha designado un equipo de, de vigilancia, de supervisión adicional y aparte de la defensa civil. Tenemos también los bomberos, como siempre, la Cruz Roja, la Salud Pública, la UAS, eh, la Policía. Bueno, todas las instituciones del Estado están en estos momentos en sesión permanente y en trabajo permanente para que cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que transiten por la provincia de Duarte sepa que aquí tienen, eh, que lo están cuidando y que nosotros no, te, no queremos... ...en eh, ningún momento de estadística negativa... ...que cada uno entienda que esto es una semana de reflexión... esto ...es una semana de, de recogimiento... ...y a que, aunque algunas personas se desplazan... ...hacia lugares de playa y de descanso... ...nosotros queremos que regresen con vida... ...que evitan los accidentes y los incidentes también... ...por esa razón, eh, como siempre, la defensa civil... las instituciones... Eh, del Estado que siempre están al servicio, eh, están siempre permanentemente eh, ayudando en eso.